Un millón de familias serán beneficiadas. El presidente Luis Abinader explicó ayer que las tradicionales ayudas que otorga el gobierno para Navidad se efectuarán este año por medio de tarjetas electrónicas para evitar el acto indigno de que la gente tenga que hacer filas para recibirlas. Abinader indicó que este año se otorgarán un millón de bonos de la misma forma en que se, entrega, se entregan las ayudas del progresando con solidaridad pro soli así es que esas fueron las palabras del presidente, yo pienso que es una modalidad interesante que debiera mover a ver eh, su análisis eh, y estas imágenes que ustedes ven ahí es el momento en que se entregan de la forma tradicional las famosas cajitas navideñas que luego viene la queja de que no tienen nada de que les llegan dañadas algunas cosas que se dañaban, bueno vamos a ver, yerjan Miren, eh, sí, entiendo que sí, es una, una medida muy muy buena, entiendo que con esto se rompe, con esa tradición eh, asquerosa que se utilizaba anteriormente, que la utilizaron todos los partidos. Dile indigna, quítale la asquerosa y dile indigna. Indigna. ¿No? Indigna, sí, sí. hombre. Pero tú estás viendo esas imágenes, colóquenme las imágenes. No, no, pero pantalla. dile indigna para que, para que Rey Peña no se confunda, porque como es, yo le digo asqueroso, pero ese es de mí. Ah, cariño. bueno. ¿No Miren, pongan las imágenes para que ustedes vean, porque es que yo eh, no quiero utilizar eh, esa, eh, esa, esa palabra tan, tan, tan suave de indigno. Señora, ahí, sí, sí, ahí machucaban la línea, a la ¿verdad? gente, como se dice popularmente. Ahí se daban trompadas sí, y sí. se hacían de todo. toda una forma vulgar de, de, de, ah, de, okay. de, de entregar eh, en sí. las canastas esas cajitas que a veces te, todas rotas, eh, se, se botaba todo lo que tenían. A veces ellos mismos tratando de, de, de tomar una caja, la, claro. la, la desbarataban. Claro. Y entonces ninguno se quedaba con nada porque todos lo querían todo. Y... Y entonces es importante destacar que el gobierno de Luis Abinader ha tomado la decisión de que no sea no se entreguen de manera física, además de que tampoco se podría por la cuestión de la, de la pandemia, pero ojalá y se lleve a cabo de esta manera, que se entreguen estas ayudas eh, de la manera eh, electrónica, si se quiere, y además de que va a llegar a la gente que realmente, de acuerdo a ProSoli, la necesita, porque se supone que todo aquel que tiene una tarjeta de solidaridad es porque la necesita y entonces, qué bueno que esa ayuda llegue a esa gente, a esa clase porque, qué hace el gobierno por ejemplo mandando, mandándole una canasta eh, o una caja navideña a Francis Rodríguez qué hace el gobierno mandándomela a mí, yo no la necesito qué hace mandándosela no, que la mande, a... que ahora a, todo lo que, que llega está ¿no? necesario entonces eh, es uno, importante. Uno que llegaron en Navidad. Qué bueno. <risa> pueco, qué bueno. yo reparto Qué bueno familia. que Luis Abinader eh, haya tomado <risa> y el gobierno haya tomado esta decisión de que se entreguen eh, estos bonos navideños ya no cajas sino bonos navideños de manera electrónica y que le llegue de manera directa a la gente que la necesite. Entiendo que es la mejor manera por el momento, es la mejor manera y ojalá. Eso que ustedes están viendo, esa imagen, nunca más vuelve a repetirse en nuestro país, porque se supone que este es un país que ha avanzado demasiado para estar con, esa, con ese populismo, con esa... Miren eso, eso es lo que dé pena, señor, y que, y que un gobierno se preste. Lo hicieron todos los gobiernos pasados, eh, desde Balaguer, Leonel, Danilo, Hipólito, todos lo hicieron. Eh, esa forma tan vulgar eh, de entregar estas canastas burlándose de la gente, porque eso es una burla. Ellos saben que eso no le va a resolver ningún problema a esas personas y, y se convierte en una burla, en un show, en un circo que a los políticos les gusta eh, para promover el populismo. Así que yo espero que esto nunca más se vuelva a dar en la República Dominicana y qué bueno que Luis Abinader haya tomado la decisión de entregarlo de manera electrónica a través de la tarjeta solidaridad. Bien, buenos días Carolina Medina, ¿cómo Bu estás? Buenos días Amado, buenos días Francis y Buen día. buenos días a toda la gente que está con nosotros. Eh, sigo, a, sigo aquí inmediatamente, ¿verdad? Si tú quieres. Sí, mira, veo con mucho tristeza y pesar eh, algunas personas o cantidad de gente que esta tarjeta o esta ayuda que ha estado entregando el gobierno eh, con el tema de la pandemia pues sea lo que hacen es que venden la tarjeta le dan los 2.500 pesos eh, los 5.000, cuesta 2.500 por entrada, por partida, y la venden hasta en 1.000 pesos. Eh, y a veces entonces tú te preguntas, lamentablemente no hay forma de determinar quién lo hace o cómo para sacarlo del sistema. debería de, Deberían de ser eliminados y dárselo a sí quien realmente lo necesite, que vaya a consumirlo en productos. ¿Tú crees que puede pasar lo mismo con el asunto del los bonos navideños que va a dar el gobierno a través de esa tarjeta. No entendí la... Ok. Eh, yo, eh, por ejemplo, mira... El sí, sí, totalmente, Binader, claro. El presidente claro. Binader explicó que en vez de dar la caja. Que lo, lo, lo hacen, lo van a hacer, eh, lo hacen porque es conozco gente que de manera directa que los realizan. Eh, más allá de este pequeño grupo de personas... Eh, que no sabía no cuál es el, termo, el término para utilizar hacia ellos, donde hay tanta gente con necesidades y que eh, por propias debilidades tal vez del sistema o de ciudadanos inconscientes. Ponle estos despauperados. Bueno, <risa> despauperados. Sí, una palabra fina que no le gusta ayer ya muy temprano. No a mí sí. no me gusta los eufemismos, no me gusta los eufemismos, me gusta hablar claro que el pueblo está de operado, debaratado, ¿no? ajá, desbaratado, eso. Entonces más allá de esto desbaratado, que, desbaratado, que es una parte que en lo particular me indigna mucho porque es un esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno para ayudar a gente que se supone que lo necesita estén dando esto ahí eh, eh, a lo que el otro le ofrezca. En sacando este, estas situaciones que se han estado dando con las ayudas del gobierno, con el tema del COVID, estas ayudas sociales es una, una iniciativa que debemos de valorar muchísimo, por Dios durante todos estos años hemos hablado de lo denigrante que es para el ser humano para esos viejitos, para esas viejitas, para esos niños para esos padres que llevan sus muchachos para poder, para ver si consiguen una o dos cajas eh, exponiéndolo a este tumulto de gente Esas filas, eh, que no se las puede llamar filas Pero ese grupo de gente tirándole esas cajas La indignación que esto causa al ver estas imágenes Que veíamos cada año, año tras año Tal vez es el momento en que esto pare de manera definitiva Aparte de que se usaba de muchos... Funcionarios que son los que manejan el, el plan social, los que tienen acceso a distribuir las canastas navideñas o cuando llegan, eh, lo utilizaba mucho para favorecerse en el sentido de que en la comunidad, de que en los sectores lo veían como la persona que más ayudaba o que más daba o el político más funcional, sino sencillamente es un trabajo que ellos realizan estando en esa función de distribución de ayudas sociales. Tal vez podríamos cortar o ir cortando con esto que se da de ver al político como esa persona que te resuelve cuando son eh, trabajos que le corresponden a nivel institucional. Ya cuando empiece a, eh, a digitalizarse, a especializarse este sentido de ayudas a través de forma electrónica, pues cortaríamos un poco con ese populismo que nosotros conocemos. Y eso de ver a ese funcionario que te está dando esa ayuda de manera directa en el barrio, que llega la, la, la encargada del partido de base, que le dan 100, 200, 500 cajas, no, vamos, vamos dando fulano, fulana es la que nos resuelve, no. Entonces, esto es importantísimo y muy bueno. Pero esperemos, ya para cerrar, que otros mecanismos, ya sea de ayuda, de trabajos o, o de colaboraciones del gobierno de manera directa con la ciudadanía, se puedan hacer de una manera o de una forma más mecánica, eh, cortando un poco esos lazos eh, de eh, funcionarios con el pueblo, para ir nosotros acabando un poco con ese populismo tan eh, dañino que conocemos en nuestro país. Francis, bueno, eso es parte de la idiosincrasia política. Obviamente que no hemos acostumbrado, el pueblo se ha acostumbrado a recibir como un favor lo que nos corresponde por derecho. Sí, sí. Si se habla de que el Estado se conforma por la producción, es decir, se sostiene en base a lo que pagamos de impuestos, eso mismo, los planes de desarrollo que podríamos estar en infraestructura, vías terrestres, eh, edificaciones, oficinas, servicios médicos, sociales, todo. Entonces hay una parte que se utiliza para repartir como favor lo que se debe dar por derecho. Los funcionarios que están en el momento se aprovechan de eso y es lo que le corre, es lo que le da rating, el rating de popularidad. Mientras tiene la paca, mientras tiene el, la, el, el, el dinero o tiene la fundita, ese es el hombre que más lo buscan, que más da, que más esto, y es el que merece ser diputado o merece ser alcalde. En ninguna de las actividades ha demostrado que tiene capacidad para alcalde ni para diputado y mucho menos para ir a la función pública. Lo único que hace, se ha aprovechado de los favores que da el Estado para que se distribuya, porque tampoco el Estado nos garantiza tradicionalmente que cada dominicano coma en su casa. Obviamente que yo reconozco que en, en San Francisco de Macorís, y disfruto verlo, no para que se mantenga así como indigente la gente comprando en el comedor económico, sino que por lo menos quienes no tienen nada saben que a las 11 de la mañana pasan por ahí cualquiera le da 10 pesos sí. y comen. Eso es lo que me gusta. Pero de ahí a que el Estado se convierta en el Estado benefactor no es de cuando Balaguer, es de cuando Trujillo. Pero no es de cuando Trujillo, es de más atrás todavía históricamente el Estado ha sido benefactor, que para mantener una población a su favor se reparte algo del botín. Entonces, tratamos al Estado como un botín. Entonces, esto es una realidad que vive y que nosotros tenemos que superar basado en la educación, en las oportunidades que se dan en la República Dominicana, que se deben dar en la República Dominicana, ¿para qué?, para que desde el más chiquito hasta el más grande tengamos oportunidad de desarrollar cualquier actividad, la que usted le guste y que rinda económicamente para el sustento de su familia. Ahí sería el, el momento ideal. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se dignifique la repartición, que no se lleve a un ring donde el que es más tigre le importa un bledo que la señora, la viejita que está ahí, o los niños que lo meten también, reciban una cajita para llevarla a casa, a su casa, para cenar el 24 de diciembre. Pues si es para dignificar y os regular también, ya no habrá entonces jeques o grandes políticos que son los que más reparten. Se va a ir reduciendo entonces sino que el Estado está repartiendo las raciones racionalmente y dignamente. Pues yo estoy de acuerdo. Claro. Bueno, sí, que debe ser. El método que inaugura o que bueno, que va a inaugurar el presidente de la República eh, tiene esas ventajas. La pregunta mía es: ¿habrán quejas? Sí, Habrán quejas porque eh, primero este es un país donde pero la lo gente. Que le la gusta gente se se el desorden. ¿eh? ¿Eh? Pero de lo que le gusta el tesoro. No, y, y lo que no les gusta el tesoro, le van a decir, bueno, pero eh, lo que, ¿qué van a dar? ¿Cuánto, qué, ¿Cuál es la cantidad? No se ha dicho. Todavía, todavía, todavía no se bien. ha dicho. Eso o sea, anda por los mil, mil, mil pesos, mil pesos mil ya. Pesos. Sí. Ponle tú que le pongan mil pesos. Ahorita mil dicen que los mil pesos mil no le alcanzaron para nada. que Eso es una chilata. El problema va a estar en lo que, en lo que tradicionalmente <coughs> repartían. Y como este es un periodo nuevo con políticos nuevos, Yo no lo van que pienso, a tener estreno de ser lo más brillante repartiendo para ganar adeptos no que lo pienso, van a tener. Yo lo que pienso que no deben darle nada. ¿Que no deben darle No, nada. Ah. Eso de estarle dando a la gente. Ay, estoy de acuerdo contigo. Usted como, usted como gobierno lo que tiene que garantizarle es salud, salud de, de calidad a su, pa, a su país, eh, educación de calidad a su país. Ahí. Tú ves. Ese tipo de cosas, sobre todo esas dos, esos dos aspectos, esos dos renglones. ¿Mm? Y eh, si usted le garantiza eso, yo le voy a decir una cosa, una cajita que te dé mil pesos que te den, tú vas a comer un día o dos, un día o dos a lo sumo. Y el resto del año, los 363 días que, tú, que no te dan la cajita, que no te dan los mil pesos, ¿qué tú haces? Tú estás vivo, se presume que tú encuentras de dónde comer, por eso eso es un populismo y eso también es un populismo. Lo único que ha cambiado es la manera de entregar lo que es menos indigna, ¿verdad? Con relación al pleito que se armaba en los molotes de la entrega de la caja. Pero yo pienso que un gobierno debe emplearse a fondo en la consecución de un sistema de salud adecuado y que llegue a todo el dominicano un sistema de educación adecuado y que llegue a todo el dominicano y algunos beneficios marginales en ciertas cosas. Por ejemplo, esos beneficios de esas enfermedades catastróficas, sí. ¿Mm? esos, son, esos, esos, son, esos son programas importantes e interesantes. ¿Por qué? Porque son enfermedades que no todo el mundo puede asumir. Una diálisis do, tres veces a la semana, oye, no lo soporta mucha gente primero desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del bolsillo menos si fuera pagando y emocional claro entonces ese tipo de cosas sí pero esto de la cajita yo fuese a Abinader claro Abinader es un político está comenzando en la política estrenándose, estrenándose. ¿Mm? estrenándose. exacto sabe que hay tradiciones que no se pueden romper con una mocha como el que corta una caña de azúcar ¡Sup! un corte eh, y entonces es quitarlo, porque entonces también se lo van a comer. Pero, en definitiva, yo pienso que el Estado lo que debe moverse es hacia no dar nada, pero sí proveerle a la nación, sobre todo a esos pobres, a los que menos tienen, proveerle la posibilidad de una, eh, de una vida digna con educación, salud y el apoyo del Estado, el apoyo del Estado en ciertos aspectos en que la sociedad o la ciudadanía o, ese, o esa persona no puede asumirlo como el tema de las enfermedades catastróficas. El comedor económico yo pienso que está muy bien, que el que no pueda comer en su casa porque no tenga para, para poner un plato en la mesa, pero consigue 5 o 10 pesos, va y come en un lugar de manera adecuada. Eso está bien. Eso está bien, eso me parece correcto. Pero. Mira. Dentro de la, Hay que romper con ese populismo y dejar de dar, porque nos vamos a pasar la vida teniendo una sociedad mutilada, Ay, atrofiada. atrofiada por el asunto del Dame. Y lo mío, así que la gente dice, sí. esta es una sociedad del Dame. La, así que la gente, y lo mío, incluso ¿Dónde está lo mío fulano? Pero eso es un amigo que te conoce, que te ve hacía tres meses. Tú no me vas a dar nada, deme algo. Incluso, Eso es lo que se oye en la calle. Incluso ese mismo sistema del DAO está tan arraigado en, en nuestra sociedad que de ahí vienen los buscones. Los buscones. Que aunque realizan una labor en un momento eh, de servicio, te hacen una fila, te buscan un documento, es un servicio, uh -huh, indirecto o informal, porque lo correcto es que tú vayas a una institución, aunque hagas una fila, recibas tu servicio, Bien. ¿ves? Sin mayores contratiempos. Entonces, la sociedad Ay, misma ayudantes informales que, informales que enfrentan la estructura burocrática de la república se llama eh, yeah. muy buena definición <risa> rompen <risa> o aguantan la pero estructura se, democrática burocrática disminuido bueno cuando Leonel Fernández entró en el <risa> sí. en primer gobierno sí. ese fue uno de los pilares y de hecho lo, lo pudimos apreciar y seguimos apreciándolo pero me refiero sí. a a que ha durado 20 años y todavía, todavía está ahí. tenemos en una muchas, cultura del cosas. dame lo mío eh, eh, entonces eh, por qué porque En la justicia desaparecieron casi totalmente casi totalmente sí, ahora para los políticos y, y yo le voy a decir de ahí algo. no se podía ir a la oficina de pasaporte para los políticos eso tomará más tiempo porque de hecho se forman estructuras políticas que son movimientos electorales que solo de esa manera se conservan y se multiplican por lo que dan. De hecho, esto es recurrente mi comentario, yo no podría asistir a ser candidato ni a regidor si es como lo, lo que se ve que se está proyectando en cuanto a lo que cuesta una campaña. De hecho yo todavía creo que debo. A menos que un partido grande te asuma. Correcto. Pues, por y ejemplo, me, si un partido proyecte. grande te asuma, eh, eh, te asume, te proyecta, y entonces tú, montado en esa plataforma, puedes ya llegar. Ya puedes ir, pero no. solo, eso solo hay que evaluar. Solo va a ser difícil. Solo es muy ¿Por qué? difícil porque hay que repartir y mucho. Francis. Es decir, que desde ese día tú te conviertes en padre fam en pad family de una comunidad entera. De, Por, de legión, una legión de votantes. Por eso es que hay que evaluar la distribución de familia. los fondos que se le entregan a los partidos políticos. No es equitativo para nada, porque entonces, ¿qué capacidad tiene un partido minoritario de competir con un partido grande? O sea, nunca eh, será equilibrado eh, en la lucha por llegar al poder en, en llegar a esos cargos que buscan como partidos por ejemplo alianza país phd compite con los recursos que se le entrega al pld que se le entrega al prm o sea ese mecanismo yo entiendo que no es justo y ni, ni democrático siquiera porque es que no hay oportunidad no hay forma posible de que un partido pequeño con esa cantidad de recursos bueno, eh, pueda competir con uno grande pero grandes... pero ¿Quiero... pero carolina eh, también los partidos pequeños tienen que hacer un pequeño esfuerzo por lograr eh, eh, verdad militancia vamos a poner un caso específico el caso del, del partido independientemente de que leonel fernández duró 12 años en la presidencia y naturalmente eso le, le arrastra un, un liderazgo importante un grupo de gente que le sigue pero iniciando él incluso ahora mismo está trabajando fuertemente para fortalecer su partido. O sea, yo no veo ningún otro partido, además de él, eh, de, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, que esté haciendo... Que lleve una pues, trayectoria eh, tan bien para definida. fortalecer, porque tampoco es que tú te vas a aparecer cada cuatro años con un discurso ya rancio, quemado, a, a convencer a nadie para entonces que te estén dando recursos. Eh, por eso yo se me preguntaba qué hacía eh, eh, Guillermo Moreno, qué hacía el PHD, mis amigos del PHD. Eh, ¿verdad? Emilio Gori, ese grupo de gente, el éxito, el éxito, que, que el éxito Paula, mi amigo también, pero eh, que ¿cuántos reciben? ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿En qué se pasan los cuatro, Mira cuatro qué años? ¿Qué pasa? Pues, eh, no. te, ¿Cómo tú le pones, por ejemplo, eh, 100 millones de pesos a un partido de ¿Y cómo hace un partido eh, pequeño eh, un congreso de esos niveles? No hay forma. No, a nivel No, un congreso económico. de acuerdo a la cantidad Te lo digo porque subiendo. yo conozco las actividades, por ejemplo, de PHD, no sé, pero sí de Alianza. Mira, tú mover 10, 15 gente sin un peso, sin nada, Yerjan, y tú lo debes de saber. Y no la gente voluntad, sabe. es que la sociedad la es se ha a mueve. que le den? Lo que Oye, me salí, se convoca y salen 10 o 15 a las comunidades a afiliar Ciudadanos. A orientarlo con su visión e política, sea cual sea la gente está acostumbrada en este país. Danilo Medina lo dijo al final. Danilo Medina lo dijo al final, no, que, lo, este no que los decir, compañeros, pero, pero escucha ellos, lo que él dijo, pero, los, perdón, pero, es lo que dijo Danilo al final, los compañeros no quisieron trabajar porque por la logística, o sea, que no pero, había cuartos y no me dan cuartos. ellos lo acostumbraron a eso. Pero es que esa es la costumbre, esa es la grupo. sociedad dominicana de esa no. cultura populista que ah, Francis vamos habla. A la, vamos a la llamada, por lo favor. Y voy a, a cerrar Adelante, buenos días, con el perdón de ustedes, adelante, buenos días. Buenos buenos días. Buen día. Adelante, ¿quién Grupo nos doctor. habla? El licenciado Miguel Martínez les habla Buen día, sí, profesor. Respecto, Buenos respecto días, a los licenciado pequeños. Ocurre que muchos partidos, muchos partidos pequeños eh, los dirigentes, dirigentes locales se ponen como una aureola y son los más, los más serios los más que sé yo entonces la gente que tenemos a veces el deseo de ser de estar con ellos, de colaborar, de adherirnos como que decimos caramba pero entre tanta seriedad y tantos asuntos no cabe la una persona un mortal entonces no, eso no, no, no es no <risa> yo, <risa> <profesor>. yo creo <risa> que debemos debemos ir cambiando esa mística y entender que somos seres humanos y que estamos sujetos a muchas cosas y hay que y hay que sumar porque hay gente que tiene muy buenas intenciones, sí. a veces los dirigentes, los máximos, tienen muy buenas intenciones, pero aparecen unos que son los inmaculados, entonces dicen, bueno acá, pero yo que soy una persona que tengo cometo errores, yo no quepo pues, ahí, entonces vamos a, y hace falta esa gente, porque realmente Ajá. se le ha notado que tienen muy buenas intenciones, pero no pueden calar. Entonces hay que, hay lo, o los que boronean, entonces al final se le, le llevan todo... De una vez y por todas, porque dejan caer, con eso yo no quiero que dejen caer, yo no estoy de acuerdo con la dádiva, que se sepa. Miguel, pero es, es triste, y esa es la realidad, es maestro, lo viendo en muchos casos. ¿Sí? Dígame. Eh, en el caso de, de Alianza País, que siempre el candidato, eh, ¿cómo se llama? Guillermo, Guillermo Guillermo Moreno, siempre es el candidato. no Yo supongo Guillermo que ya Moreno. Guillermo no va a ser el candidato. No, el pero el no, de que, que cambiar. También. cambiar. En el PhD, que me, que me diga el, a mí, él, el sino sino Paula, aquí. ¿qué tiempo siendo, siendo presidente de ese partido tiene? Pero ponga a Leonel Fernández, va a ser el candidato bueno, también. Es, ¿Es, Leonel Fernández es, nuevo. Es, no es nuevo, ¿no? no es, porque le era Nuevo la y fuerza. dirigentes de la juventud de, de, de, los máximos dirigentes con 60 años de, no solo en ellos, en todos los partidos ya entonces, hay que ir cambiando ca ca acabando con eso, es lo que yo entiendo buenos días son unos viejos con el corazón joven no, no, eso es sinvergüenza Mira, no amados, quiero hacer un comentario en France, perdón Ajá. lo que tú te referías, de ese populismo uh -huh. y de ver a esos funcionarios en las instituciones como los dioses que van a ayudar y a colaborar uh -huh. eso lo podemos extrapolar nivel legislativo y esas partidas que reciben los legisladores de esas ayudas sociales da pena porque ciertamente es una sociedad con mucha precariedad y necesidades pero qué pasa cuando tú como legislador como diputado como senador tiene un grupo de gente detrás de ti que tú le das la receta lamentablemente que a veces no lo tienen como hemos visto casos que la sí, gente no claro. tiene para comprar sus medicamentos porque el estado no ha garantizado eso que para la comida que el sin para la casa y todas esas cositas hacen que la gente vaya mirando a ese político como la persona eh, más buena, más solidaria y todo ese tipo de cosas que al final los conllevan el a que den un voto resuelve, por él, no porque tenga la resuelve. capacidad y las condiciones para eh, estar en un puesto público. El Señores, tipo que pero resuelve. un candidato a diputado tiene que gastar casi 30, mira, 40 millones de mira. pesos. Eso no es posible. Lo que pasa es, lo que es que es tú eso? no le puedes tampoco eh, sujetar a que él se vea caminar entre su gente que lo votó, que le dio okay. su apoyo ya, y aunque él demuestre que está haciendo gestiones para que la colectividad se beneficie, que no para que un grupito se beneficie, uh -huh. no lo van a comprender lo van a fogonear Ajá, y, tú, y, y lo van a está para que lo, para que la sociedad lo comprenda la ¿Eh? gente no entiende eso no es un pero escúchame pero te estoy diciendo no, es que es lo populismo. van a fogonear ahora no pero esa es la realidad pero, que lo, yo, lo yo que estoy dice. describiendo lo que pero es no que me importa a mí que crean o no crean lo que tú tienes que hacer es tu función para la cual tú fuiste elegido pero es que no te han elegido bajo la esquema de que tú tienes una capacidad y para lo que tú fuiste elegido es por lo que tú das Pégate de la ley. El que tú da. Óyeme. Ah, no, ese es crossover, esa transformación, óyeme, óyeme. Es loco que, es que, no. que, que tú tienes el cargo, Oye, tú tienes Oye. que hacerle saber a la gente Oye. para qué tú estás ahí. Díselo desde el principio antes de, tu votar, de, de tú pedirle el voto ver si para que veas si te van a apoyar. Díselo no desde el principio. Es que la sociedad tiene que transformarse. La sociedad tiene que desprenderse y entender que para subsistir en la vida de un país que está compuesto por el trabajo que todos realizamos, por, la, por el comercio y por los impuestos. Que para distribuir lo que le ponemos en la mano a los políticos está consensuado ya en la cúpula cómo van a ser los negocios. Junior, hay que desprenderse de eso. ¿Te acuerdas que te dije para que te transformar pagaba, esto y hay y que tomarse tóquenla, de la mano es, pues? y decir no más y frenar ahí. Y que cada quien reciba lo que le corresponde por derecho, no más de ahí. Junior, tócame a Junior. Vamos ¿Te acuerdas a... que te dije, Junior, que mientras no se resolviera aquí el problema de, del sistema de votación y que mientras estemos dando cuartos y necesitando tanta gente para ganar una elección, la corrupción no se va a acabar? Me acaban aquí ellos inconscientemente de dar la razón. No Miren. se va a acabar la corrupción mientras necesite estar tantos cuartos y tener tanta gente para poder ganar una elección. Ponchalo. Hablando Poncho, junior. bien vámonos vamos a continuar Uy, señores vamos a continuar con la pregunta del día ¿Cómo de que se, que, ¿Cómo se valora usted que el gobierno ya, ya, déjame ah. ¿Cómo valora usted que el gobierno entregue bonos navideños en tarjeta solidaridad esa es la pregunta un cuarto bueno. vamos a ver vamos a ver Ahí Amado está. dice que no que no le Me entreguen nada, nada.